Vamos a seguir dibujando animales. Hoy he escogido una jirafa. Así que vamos a ver cómo podemos hacer una jirafa siguiendo el procedimiento que ya vamos explicando en los anteriores vídeos. Eh, como siempre lo primero es observar mucho al animal y tiene unas características muy claras que hay que representar. El cuello largo. Los cuernos, que son una cosa así. La cola termina en plumero. Sí, más o menos así. Y tiene las patas muy largas. Bueno, y con esto ya estamos eh, más o menos pero, bueno, tendría unas pezuñas como un caballo pezuñas de caballo si recordáis en el caso del tigre y el perro bueno, algún vídeo creo que he dicho pezuñas pero son más bien garras tenían esta forma con tres dedos así pero cuando hagamos caballos o vacas Seguro que tienen un nombre, no sé, ungulados o algo así. Van a tener una pezuña, que será, así es como una uña. Y listo. Esto será como son las patas de este tipo de animales, con bueno, las pezuñas. Pues vamos allá, vamos a seguir el procedimiento que usamos siempre. Voy a hacer un cuerpo. Siempre empezamos así con una pelota estirada, una especie de ávalo, Como el cuello es muy largo, tenemos que marcar por donde ver a ir el cuello y al final del cuello va a ir la cabeza. Las patas de atrás, como en los otros animales que hemos visto, esto no lo he apuntado, pero patas traseras del revés. Salvo el elefante que hemos visto, que tiene las patas más o menos rectas, todos los otros animales que hemos visto tienen las patas con la rodilla así invertida. En este caso es lo mismo. Así que vamos a empezar a marcar dónde van las patas. Una pata, dos patas, tres patas y cuatro patas. Podemos hacer línea del suelo, que siempre es útil. Y luego la cola, como indicábamos, en forma de plumero al final. Aquí tienen los cuernos. Las orejas. Y el hocico. Bueno, ya hemos marcado... Las proporciones observamos un poco, pero parecen correctas. Si no lo fueran, tendríamos que corregir, pero como me lo parecen, pues ya vamos a empezar a hacer los detalles. Entonces vamos dando forma al cuerpo. Miramos cómo habíamos apuntado con las pezuñas. y Habíamos apuntado que serían una cosa así. Y ya tengo una pata. La otra pata la haré igual. Y las patas delanteras. Lo mismo, una. Y dos. Bueno, estas rodillas que he hecho aquí, como podéis observar, no sé, yo suelo hacer las animales de este tipo, caballos, vacas, etc. Me parece que queda mejor hacerlas así que hacerlas rectas. Pero siempre podéis hacerlas rectas, no pasa nada. No va, no va a quedar mucho... no se va a notar tanta diferencia. Bueno, continúo perfilando el cuerpo. Aquí ya empezaría el cuello. Tiene una especie de joroba. Y la cola que habíamos apuntado ahí arriba, que va a ser una especie de plumero. Listo. Y ahora ya vamos a perfilar la cabeza con su hocico. Un cuerno. Y otro cuerpo. Y por último, las cebras tienen como una especie de, de patrón, así, unas manchas. Bueno, pues hacemos unas manchas. No lo he puesto en las características, debería haberlo puesto, pero bueno, siempre va a haber características de los animales que simplemente ya sabemos por las veces que las hemos visto. El patrón va ancho y se ve a medida que se aproxima la espalda y estrecho a medida que baja hasta las patas. Y ya tenemos completa nuestra jirafa. Bueno, para añadir un poco más de lo que no solemos hacer, para rematar el dibujo se podría hacer una pequeña sombra por aquí. Y listo. Bueno, hasta la próxima.